10 PASOS PARA HACER QUE UN HOMBRE REGRESE SIN ROGARLE Hay momentos en que una relación termina por razones que no están dentro de tu control. A veces por un chisme, a veces por orgullo o a veces porque no estabas lista para emprender una relación. Y llega un punto en que finalmente sientes que el chico con el que sostenías una relación es el indicado para ti y quieres que vuelva, pero sin llegar a arrastrarte por él. Así... ¿Qué puedes hacer para volver con él sin llegar a humillarte? Hoy quiero responder esta pregunta. Hola, este es Marco y hoy quiero compartir contigo estos 10 pasos. Por favor, si este video te gusta, te fascina, déjamelo saber con una mariposa azul en los comentarios. Así sabré qué clase de video te gusta más. Y antes de empezar también quiero sugerirte de que te suscribas a este canal y seas parte de esta comunidad llamada BeLifers. Número 1. Deja que te busque. Muchas mujeres cometen el error de buscar a un hombre de forma incansable, empleando indirectas, hurgando en sus redes sociales, persiguiéndolo con preguntas o bien hostigando. Lo primero que debes hacer es dejar que él sea quien tome la iniciativa por buscarte. Debes dejar que él se esfuerce. Debes comprender que un hombre necesita perseguir a una mujer para sentir que se la está ganando, sentir que la está conquistando. Aboga un poquito al sentido, aboga un poquito al instinto de cacería que un hombre tiene. Porque al final, cuando el hombre siente que se ha ganado algo, lo aprecia, lo atesora y lo cuida con más esmero. Así, deja que él te busque. Paso número 2. Ponte bella. Entramos por los ojos, somos más atractivos a la vista cuando podemos resultar atractivos al otro. La esencia de atraer al otro y hacer que éste vuelva radica en que se sienta seducido. Así, vístete regia y deja que tu encanto lo seduzca. Procura que tu forma de vestir llame la atención. Si tienes que tomar o bien ocupar los servicios de una asesora de imagen, hazlo. Invierte en ti porque al final no solo vas a atraer a tu chico, sino también vas a granjearte una imagen que hará que mejore tu presencia y la gente se acerque a ti. Nos guste o no, como te ven, te tratan. Paso número 3. No trates de convencerlo. Las relaciones son el producto de la emoción, el sentimiento y hasta el instinto y pocas veces de la razón. Raras veces la gente negocia el precio del deseo, y este surge de forma espontánea y casi irracional. Así, no trates de convencerlo. Primero seduce sus sentimientos, aboga por sus emociones y despierta pasiones. Todo esto se logra gracias a una imagen y una presencia que realmente le seduzca. Paso número 4. Que te vea feliz. La felicidad es el estado más cotizado. De ello depende de que si él te ve contenta con tu vida, sentirá que sin él eres feliz y aún así sentirá la sensación de perseguirte, ya que le dolerá un poco el que no te haga falta. Lamentablemente en muchas ocasiones una persona se ve más motivada por la sensación de ver a otro feliz sin ella, que el mero hecho de ver a la persona contenta. La felicidad es un estado emocional altamente demandado y la gente lo quiere experimentar. Y lo que es más, la gente, un hombre, quiere ser la fuente de esa felicidad, queriendo ser él la razón por la cual tú vas a sonreír. Paso número 5. No le ruegues. Esto es lo peor que puedes hacer. Si le ruegas, si le exiges, si le dices que lo amas con lágrimas en los ojos, solo lo vas a espantar evita alcoholizarte y amarlo. De hacerlo, minarás tus chances de volver con él. No le ruegues. Esto realmente no nos va a servir. Tal vez él se sienta algo halagado viendo tus lágrimas, pero al final no es eso lo que lo va a atraer realmente, no es eso lo que lo va a hipnotizar. Es tu presencia, es aquel aire seductor que tú puedas imprimir en él. Paso número 6. Sé selectiva. Somos poca cosa para las personas equivocadas. Una frase que nos hace pensar en que siempre deberemos ser selectivos y no dejarnos llevar por emociones que nos arrastren a personas que no saben nuestro valor. Cuando muestras que eres una mujer que no se deja gobernar por cualquier persona, es que literalmente haces que él vea en ti un reto, el reto de destacar entre multitudes y probarte que él lo vale. Así es necesario que tú le hagas ver que tú no estás interesado en cualquier amor con cualquier persona y que tú eres alguien que escoge minuciosamente con quién relacionarse. De esa manera él sentirá que está ganando una gran apuesta, que está ganando un gran reto y es calificar como tu pareja. Paso número 7. No cedas a la primera, no cedas al primer intento por parte de él, un beso furtivo puede ser rechazado y acompañarlo con un aún no te lo has ganado, una forma bastante directa pero útil de decirle que se esfuerce más si es que quiere algo más serio contigo. La base está en ser un reto, en no dejarte llevar a la primera, en no sentirte seducida con el primer comentario o la primera promesa que él te lance. Debes entender esto. No debes ceder a la primera. Debes dejar que Él se gane tu cariño, tu aprecio, tu atención y tu tacto. Paso número 8. Cero contacto. Aléjate apenas puedas. No estés detrás de Él. Si Él puede sentir tu ausencia, mucho mejor. Porque entonces querrá saber de ti. querrá saber dónde estás. Y eso despertará su curiosidad por saber de ti. Solo aléjate y deja que el resto haga su magia Paso número 9 Distancia emocional Distanciarte emocionalmente de él implica que solo te vas a resumir a hablar sobre temas de trabajo, universidad gimnasio o deudas en común y no vas a dar lugar a pláticas que tengan que ver con ustedes dos, poco a poco te podrás ir abriendo siendo este un proceso lento dejando que él sienta que va ganando terreno Paso número 10. Prémialo. Esto implica que cuando haga algo que te guste, puedes premiarle con algún gesto afable. Esto es conducir su conducta hacia el trato que busques que él te dé. Está bien un beso tierno por aquí cuando él se ha esforzado en llevarte a cenar a un lugar bonito, en el que el esfuerzo se hizo notar, y por otro lado, castiga su mala conducta con no llamarlo ni buscarlo. Por ejemplo, si te deja plantada, no le respondas los mensajes por algunos días. Espero que este video te haya encantado y espero que eches a andar todos los pasos que aquí te acabo de presentar. Y lo que es más, espero realmente que la relación que tú quieras perseguir sea totalmente un éxito. Déjame tu mariposa azul si este video te ha encantado. Suscríbete y forma parte de esta gran comunidad llamada BeLifers. Comparte este video para que más gente se integre, déjame tu manita arriba y espera los futuros videos que tengo para ti. Este fue tu amigo Marco.